Hola, Dios le bendiga, feliz 4 de julio a uh, todos hoy. Eh, estoy aquí en casa, voy a salir en un rato. está mala no sé si la conexión se, se mejore dios te bendiga alex sofis eh, quiero hacer la de la de la de no sé cómo se llama en mi menor porque ese es el best tono que he encontrado Esa es mi seguridad. Hoy, oh, aunque pase el tiempo, Señor, yo sé que tus promesas... El control Oh Compartiendo esta adoración conmigo. Espero que puedan disfrutar de su tarde, de su noche, de su día. Dependiendo de la hora que sea donde se encuentre. Eh, gracias a ustedes. Dios te bendiga. Gaby, Elizabeth, Brianna, Marta, Dios te bendiga. Claro, en el bosque, Dios te bendiga. April, Dios te bendiga. Solani, Simena, gracias. Dios te bendiga. La gloria es de Dios. Amén. Eh, me encanta mucho esa adoración, aunque no la canto entera, <ríe> pero me sé esa parte porque nunca, nunca he escuchado la canción, siempre escucho covers. Dios te bendiga Marcela, eh, pero Dios le bendiga, hasta el próximo live. <ríe>